¿Por qué estoy en arena? A ver, ¿qué hizo Naruto? ¿Por qué todavía no me sirves el desayuno? Rayos, lo tendré que ir a buscar para que me sirva el desayuno. Un minuto. Hay arena y agua. ¡Estoy varada en una isla! ¡Qué asco! Chicos, despierten. Estamos varados en una isla. Un minuto. Dijiste que estamos varados en una isla, ¿verdad? Sí, es lo que dije. Y ahora, ¡despierten! ¿Ok? ¿Qué lo qué fue lo que hicieron? Hicimos una técnica y ¿sí? Ya, eso no importa. Pero oigan, ¿cómo saldremos de aquí? Tengo mucho miedo, ¿qué ¡No sé! No me puedo despedir de mis suscriptores. <risa> Pero ¿cómo nos quedaremos parados en isla? Claro, todo tiene razón. Yo recuerdo que me fui a dormir y desperté aquí. Vale, tenemos que salir de aquí. ¡De un modo! Y yo tengo una idea. Dale, Carmen, ¿tú andas a buscar agua, combustible y tú, Genobreita, andas a buscar comida? ¿Les quedó claro? A mí sí me quedó claro. A mí igual. Ah, y por cierto, ¿y tú qué harás, Naruto? Recolectaré materiales para construir la casa. Ok, vamos a buscar las cosas. Um, a ver, este árbol se ve bien duro y resistente, pero claro, como lo voy a picar, esperen un minuto. Yo sé cómo. Recuerda, Catmen, debes buscar agua combustible. ¿Pero qué es combustible? Supongo que es agua, ¿no? Eh... Pero, eh, ¿en serio? ¿Qué hizo Naruto? ¡Hay agua por todo, el, por todo el mundo! O sea, aquí puedo coger literalmente agua de, del mar. Mira. ¡Ah, ¡Pica, pica, pica! Vale, Naruto, ya recolecté todo el agua. ¿Y es potable? ¡Rayos! Yo traje muchos cocos de comida. Los cocos tienen un líquido, es como agua combustible, así que yo no hago nada. ¡Amen! Oh sí, soy un flojo, no hago nada. O oh, sí, yeah, yeah. ¡Cocos! Oh sí, nena, oye, oye, oh, yeah, oh, yeah, oh sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¡Basta! Ay, ya vale. Mira, yo refugio. No sé si podremos vivir aquí por mucho tiempo.